Hola, soy Félix Tubía, médico del Servicio de Medicina Intensiva de la Auxidonostialdea. ¿Sabes que el coronavirus produce más muertes en una semana que los accidentes de tráfico en todo un año? ¿Sabes que en nuestra unidad llevamos más de 220 pacientes atendidos desde que empezó la pandemia? Hacerle frente a esta pandemia está en manos de todos, en la calle, en casa y en los centros educativos. Ahora que vienen las vacaciones de Navidad, sigamos cuidándonos entre todos. Muchas gracias.